A continuación te mencionaré sus diferentes interpretaciones. Soñar con un familiar fallecido que está vivo. Cuando sueñas que una persona que está muerta aparece viva en tu sueño, te podría estar indicando que todavía no eres muy consciente de que no está. Pero si se te hace raro verle vivo en tu sueño, indica que estás en el proceso de superación o asimilación de esa pérdida. Soñar con padre fallecido Simboliza que experimentarás alguna pena o dolor y que necesitas ser más positivo en alguna situación de tu vida. Debes ser más decidido y asertivo y que estás reteniendo tus sentimientos o palabras. Soñar con madre fallecida Significa que esa despedida dejó en ti un vacío que no te permite amar fácilmente y aceptar el apoyo de tu alrededor. Soñar con un hermano fallecido Simboliza que estás buscando reemplazar o sustituir un aspecto perdido de tu vida y que posiblemente algo drástico tiene que suceder para que reacciones o respondas y que también tienes dificultades para decir a los demás cómo te sientes realmente. Este sueño te anima a pensar seriamente en tus objetivos y direcciones en la vida. Soñar con una hermana fallecida Te dice que estás en busca de conocimiento e inspiración Pero te sientes abrumado, con exceso de trabajo o sobrecargado Soñar con abuela fallecida Significa que debes tomar conciencia de algunas cosas que suceden a tu alrededor Y las ignoras no porque te las escondan Sino porque no les das importancia y en realidad son vitales para tu futuro Soñar con tío fallecido Indica que sientes la necesidad de ejercer más control sobre alguien o alguna situación pues eres demasiado dominante y necesitas averiguar qué quieres hacer con tu vida porque no estás dispuesto a asumir responsabilidades por tus acciones. Soñar con primo fallecido indica que estás reconociendo tu necesidad de ayuda y que estás expresando tus emociones e instintos primarios, pero por otra parte estás teniendo dificultades para lograr tus objetivos y necesitarás hacer tu mejor esfuerzo. Soñar con esposo fallecido simboliza que estás construyendo una capa de protección por lo que te ha pasado y que en el área profesional no tienes una base sólida necesaria para lograr el éxito por estarte comparando con los estándares de los demás, así que es posible que experimentes muchos obstáculos y contratiempos antes de alcanzar el éxito. Soñar con familiares fallecidos cercanos significa que necesitas de su apoyo o consejo en una situación complicada que estás pasando actualmente. Soñar con familiares con quienes tuviste diferencias indica que sientes remordimiento por alguna situación que nunca se pudo aclarar y necesitas buscar esa paz interior. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si has identificado alguno de estos sueños, deja tu comentario.